de te la fumaste Steffi? Que la saliste a bardear enseguida ayer. No. Ahora que la tenés acá, frente a frente. La pregunta es: ¿por qué no me fumo a Steffi? Sí. Bueno. Yo soy directo. Bien. Me, me encanta que se haces directa. Ya, yo también no, soy directa. Verdad. Con lo cual yo respondo directamente. Cuando pasa todo esto con Alfita, ella agarra, me escribe y me pregunta, así como si fuéramos amigas, hola Delfina, ¿vos estás saliendo con tal? Y me lo bien. pregunta en una cuenta secundaria de Instagram. Está porque bien, Chequea mi... No, no, no. La me lo pregunta en, en una cuenta secundaria porque en la principal yo la tengo bloqueada. ¿Por qué la tengo bloqueada? Me porque ah, yo ya ah, la tengo de antes. Va, ¿De ella vos? me conoce, porque ya me contacto. El año pasado hubo un episodio, que soy que cualquiera se quiere pelear con la el en el cual ahí yo había salido una vez con un cantante habíamos ¿Saliste con subido habíamos salido con Chano subió la foto a Instagram que pero no nos No claro bueno subimos la foto subimos la foto los viejos se callan Sí. y empieza a difundir, a difundir, a difundir yo le digo, vos la difundiste porque te ¿Qué vienes? acabo de decir? Agarro y empiezo a difundir, difundir, difundir también, igual que vos, pero yo la difundí y vos agarraste y la resubiste a todas las yo te pedí por favor que no hables del tema en los términos yo que me no lo el estabas el planteando yo no elijo el programa, Este temas, es como lampo. Estefie, cuando hay una rutina, fue mañanísima cuando vos ah, ponés una rutina, lampo, Carmen, yo no la te tengo, digo, pero no este. te obligan a hablar no del de... tema de... que no, de... no, no, no, no yo no elijo con un actitud totalmente patotera bueno, sí, si tú total, pero, totalmente tal Es que si lo escribí. Pero ahora estás bueno, sí, me vas a decir que lo que le escribiste a Melody la otra vez no fue patoterismo tampoco. estamos hablando de vos, ¿por qué mezclas temas? Porque eso es una forma Pero, hacete cargo de tu tema. Me hago completamente. Es muy cargo básico agarrar tema, tema, de otros decir. temas como para poder. Sí, sí, como, Yo también diría lo mismo. Contacto. En esta pelea. Es muy, es, muy contexto. Contexto. Es, muy básico, es muy básico. Metete conmigo con lo mío, no con la o, claro, otra. Claro, ¿qué tiene que ver? No, no, para darle contexto a cómo se puede ser patotero con un mensaje. Entonces, vos me escribís con tono patotero como diciéndome. Pero, si no me cortas que en Arto no voy a ser. Terminar, déjense terminar las dos. Sí, por favor. Y si Acá quieren mirarme en paz, a la cara favor. como te estoy mirando yo. Sí, porque <risa> soy respetuosa, no soy como vos. Bueno, no, respetuosa a esto que a le saludaste sí, en el sitio. Sí, saludé a todos. ¿No se todo? saludaron? Sí, sí. sí. No, no, no el maquillaje sí, sí, sí. no se saludaron. Yo fui testigo, ¿eh? No saludaron. No saludé. Entonces no diga que soy respetuosa. Sí, soy muy respetuosa porque no miento y no invento y menos sin prueba. Igual, del fin. La mentira está por Vos la liquidaste a y le bardeaste en las redes y querés que venga y te salude. Claro. Yo, yo ni te miro yo, No, está bien, tampoco. pero no, no ando diciendo que soy respetuosa Si no lo soy es, eh, bueno. No, no la sos la respetuosa O sea, el primer episodio fue el tema Chano Vos saliste con Chano un tiempo salí una sola vez. Bueno, Ella lo vez. publicó foto, en Twitter, se arrepintió tuvimos... porque la barriaron y lo tuvo que borrar. Ella ah, vale. en el hilo de Twitter te que, que sola, lo ahí, tienen sí. ahí contó, fui al Hilton, me invitaron a dormir, no sé qué. En Mañanísima lo publicaron porque vos lo publicaste en tus redes sociales y yo no elijo los temas. Yo le digo, Ángel, no hablemos de la de Brieva, vos te vas a chupar un huevo que yo te pido. Sí, la verdad que sí. Un <risa> <tema>. <risa> <Porque> Hay una <risa> producción <risa> que elige los temas y lo iban a hacer porque vos lo publicaste. Te voy a decir, hablamos probaste. igual. Como te que ¿Cuál es el conflicto entonces? ¿Cómo te a vos, pero cuando... A sí, yo les estoy hablando, ah. pero no me deja cuando yo, una cosa, yo sé que no se puede evitar hablar en la programación. Yo también estuve en sí. la televisión y, y luego si yo no lo, lo el panelista es que habla de lo que le toca. Ah, que ¿Y onda? por qué te enojas? Si hicieron un que tema que, que, que vos responda. publicaste, Respondes. La forma en la que me escriben, ahí me, pero, me escriben pará, como diciendo, pará, te dice, sí, hola, Delfina, cómo vamos estás. Hablar igual. Sí. Hola, Delfina, cómo estás. ¿Estás saliendo con Alfita? Estoy sí. hablando, estoy hablando del anterior. Ah, De Chan. Entonces ella me agarra y me dice, si vos no me respondés, va a salir igual, te aviso y vamos a decir lo que tengamos que decir, como queriéndome forzar de la misma sí. forma que se trató de forzar a otra gente. Que yo hable en vivo. Y Como yo no puedo Vos podías sí, no contestar. Por ahí es, es muy seca para preguntar este Sí, yo te pregunto lo que. yo te pregunto lo que tengo que preguntar y vos ah, podás no ah, hace, hace un poco menos de un mes. Estuviste llorando por todos lados de que hablaban de tu vida. Pero intimidad. yo nunca lloré en sí, televisión. ¿Qué no se le cayó una lágrima, ¿no? No, ¿quién pido? Me pongo No miras televisión. Me estás mintiendo porque nunca lloré, esa, habla mintiendo. Ni un sentimiento tenés, ¿no lloraste. Viste, no. No puteas, ¿no? No, nunca lloré, bueno, así que ya estás te, mintiendo. Toda, toda la gente en Twitter te vio llorando acá. Me chupó vos, me la duele gente en Twitter, Twitter habló de vos. Te estabas con una terrible cara de piedra porque te estaban mostrando en la ¿Qué cara lo que tiene que verle mis aparatos? Me preguntás si ando con, Fe, si ando con, con Fedeval. ¿verdad? ¿Te duelen los aparatos? Me, me, me fue. Si ando sí, con me alto, hizo una llave acá tremenda, porque el plástico como que me corta un poquito. ¿Cuándo le preguntas a la novia de Fedeval si está en pareja? Yo no te tengo que a, de, a vos dar explicaciones de lo que yo hago porque no te conozco. Yo tampoco te no tengo la que de tipo, la tipo, la si Y no me contestes. Este de vos, y no, no me contestes. Y listo. Entonces, no ¿qué te, ¿cuál es tu problema? Si nadie te obligó a responder. No, no te respondí porque yo el irrespetuosa. ¿Cuál es yo solamente lo, te sugerí que lo la próxima. Le, es mentir vez e inventar. Mí, si ando con alguien, preguntarle a, la, a, a, a las mujeres de los hombres. Vos no me tenés que, que decir a mí a no quién a mí. le tengo que ir a preguntar. Yo le pregunto lo que vos quiero a quien que se que me canta el orto. Te olvidaste de preguntarle a la mujer de Cerva. No, porque no la conozco, no tengo que preguntarle te nada a nadie. Vos no tenés ni idea de mi vida privada y yo no te tengo que explicar a vos nada de mi no, vida, no vida privada porque no te conozco. No, de mi vida, pero andabas desde hace un año hasta el día de hoy hablando de mis cosas acá ¿De qué hablé? De lo de Chano y él lo pues... publicaste vos en tu Instagram. Vale, lo publicaste Para. vos en tu Instagram. Es que no puedo si discutir con burros. Es imposible. No puedo, si no con le... no imposible. A no puedo contestarle <ríe> a una burra. <ríe> es imposible. Iba a poner un poco de paso. <ríe> Digo, si vos expusiste algo con Chano, o, o aunque no lo hubieses expuesto, uh -huh. y aparece un romance con Chano, una foto, no sé qué, es obvio que los programas van a hablar porque es Chano. Claro. Yo tengo problemas que hablen en los programas. Sí, ¿Por qué te enojó tanto entonces? No, no, me enojó la, forma en la, la forma en la que se me planteó. Necesita si no, pelear con alguien, si no, no está en lama me acá me sentada. Me acá está, esto es lo que habías puesto vos, porque yo la verdad esto me lo había perdido este a capítulo. Sé. No, es el también. mejor día de mi vida, lo más gracioso es que cuando llegué al hotel estaba lleno de famosos, supongo que por Lola No todo eso era por Chano, paréntesis. Porque si no queda fuera de contexto. Y a mí me chupaban huevo todos. Bueno, Delfinistas, hoy. Me encanta el Delfinistas. Hoy se duerme en el hotel Hilton. Soy la favorita de Dios. Por Dios, la felicidad que manejo. poder podría... Ah, este pequeño momento se llama felicidad. Bueno, y ahí haciendo alusión a ¿no? 1% de posibilidades, 99% de fe. Yes. A partir de esto es que. Después te arrepentís y lo sacás. No, sí, borró todo para, porque se asustó. Que... Me preguntó a mí este Porque te puteaba mucho. Para... La mataron. Porque era muy polémico. ¿Ah, hmm. era Por exponerlo. Yo no usa a nadie, es una persona grande que accede a sacarse una foto y a que se suba, pero fue demasiada polémica para mí que recién entraba en todo este mundo. Quizá de, tampoco debería haberlo expuesto tanto, es muy posible, me pude haber equivocado. Entonces decidí sacarlo, pero la verdad que está ¿No todo sabe bien. de quién colgarse Estuvo para ser famosa hasta acá colgándose de alfa? ¿Me quiere pelear a mí para estar sentada la que acá en la. ¿Tiene fotos en en tu historia o sos vos? De nada. Patotera, verás. Te hice, no. favor. Patotera. Yo no. Carita sí, de repatotera. ¿Saliste con, eh, con Chano o no? Con Nacho. ¿Con, Nacho? Sí, Nacho. ¿Con qué rifo? Era la pregunta para hacer. ¿Qué Nacho? Hacer, claro. ¿Qué Nacho te estás volteando, Andrea <risa> Taguada? Este fue un acto. Taguada, le gusta un Nacho. Sí, este fue un acto fascinante. Y se le mezcló. Es sí. ¿Quién es no, Nacho? No, no, ¿Hay un no. ¿Un Nacho en no, el no, canal me... de la ciudad? Me... Nacho Guano, pero es sí, un programa. ¿Me das a Ay, Nacho Guano? No, no <risa> trabajo acá también gusta, en la red. Lo vemos en Colombia como un ¿Me Nacho Guano cuando pasó lo de Alfa? periodísticamente sí sí claro bueno ex ah. compañero te gusta Nacho Guano eh, no no no no no no, no no no no no, no, estuviste con Nacho Guano no estuviste con, con periodista de deportivo no me acuerdo está pensando tiene no. que pensar sí, <ríe> está bien, Andrea. No, no, no. no es un buen rubro el periodista deportivo <ríe> es complejo pero ojo que si le garpa se le va a colgar carita hacer no, no bueno, ah, vos claro, que esta huevona se está colgando Pará, con Chano. a ah, vos decís que, que del es una muerta así. de hambre que claro. se, se, se cuelga de todo. todo. Madre, ¿Saliste no, con Chano o no saliste? Una vez, ah, una vez sola. Lo sí, sí, pero y, Sí, pero viste no, que no vas no entend... lo entendí. No, vale. sí, escuché, pero hubo. Con lo claro que habla es ¿Hubo sexo? Todo. Es bastante. ¿Viste que es contundente? Hubo sexo. Hubo sexo. Bien. Me gusta, pues, en la banca dice Y si y no, no es no, que sentada. Si no ¿Cómo? cuenta intimidades ah, de mira, la no, gente, no terminamos. puede estar Y si te te no de la gente todo el tiempo, <ríe> no, este, a eso te dedicas. Bueno, disculpe.